Lo que me llama la atención por parte del oficialismo porteño es el hecho de, por ejemplo, cómo saca esta carta a la hora de discutir el tema del traspaso del subte de la autonomía sí, plena, eh, de discutir las demás cosas cuando, no, por no. ejemplo, se planta frente a la propia autonomía que le están reclamando los comuneros. Y ustedes lo saben perfectamente. Pero además, a, mí, a mí, claro. mí lo que me sorprende, porque que este artilugio mm. o esta, este haz de la cara, de la manga, lo saque el oficialismo, pero que lo haga proyecto azul de una supuesta izquierda, no, no, planteando no. juego y yendo al juego de, de Macri, la verdad es que a mí me sorprende, porque ellos saben que son tiempos distintos y son además este, elementos que tenemos que trabajarlo con seriedad distintamente. Es lo mismo que, que, con y que, mismo que aparezca mañana un diputado de la provincia de Buenos Aires, un senador que diga, bueno, hasta que no nos den más basura, nosotros vamos a castigar a la ciudad. Entonces, es, estamos eludiendo el tema concreto. Yo la verdad que, los, que la supuesta izquierda está preocupada por el juego, me parece una locura, eso va por otro carril, tiene que ser discutido en forma diferenciada. Acá estamos hablando de un servicio que siempre perteneció a la ciudad ya sea como una municipalidad Cuando o ahora como tenía, gobierno autónomo. Recursos de la Nación. La un, no, no, no, no, no, no, mentira, no, mentira, mentira. En el año 91, la ley de emergencia, uh -huh. por una razón obvia, determina que la Nación se hace cargo del transporte de la ciudad, pero se hace cargo por una situación de emergencia económica que hace a cómo había que administrar los servicios. Una vez que esa emergencia cede... Obviamente, tenemos que discutir transporte. Yo creo que acá los amigos están metidos en el medio y tratan de meter una de cal, una de arena, pero me parece que la política. <risa> no nos sí, manejamos así. Sí, yo creo que te manejas durante. así. No, me duele. No. Que ustedes hoy estén defendiendo no el vine juego. A polemizar con... Que ustedes estén hoy hablando de juego la autonomía. y hagan el artilugio. La no, la autonomía con es otra cosa. La autonomía es otra cosa. La autonomía es comenzar nos importa... a sumar la gestión y la responsabilidad que tiene la ciudad. Ustedes, sí, claro, son copartícipe, obvio, que ustedes son copartícipes ustedes son de la eh, digamos chanteada que está haciendo Macri Perdón. para no hacerse cargo de no una sé, gestión pero, que le va a costar qué. un costo político porque no saben gobernar. Ustedes ¿Vos, son no, votas vota hace poco la Legislatura, ¿no? ¿Qué tiene que ver? No, no porque pues, será bueno que te informe Yo no soy copartícipes el frente para la victoria de todos los acuerdos que en este caso, incluso mirá, los acuerdos para dejarnos la La verdad acuerda, me duele mucho, se me duele muy de acuerdo en Me duele, me duele, la me duele, la me duele en el Consejo de la Magistratura, me duele mucho. Me pusieron de acuerdo con el Macri, pero bueno, no es el caso, no es la discusión. No, pero entonces no me traga la discusión. Porque la verdad, en los Pero negocios que el, la ciudad, juego, el que sacó el tema más El juego, negocio, y casualmente. Vos? Mirá vos, casualmente. Ustedes tienen a Cristóbal López en el juego y Macri tiene a Angelizi en el juego. Mirá y casualmente que qué intereses. En el juego. ¿Qué? No me, meto en el juego. El juego, no me meto en el juego. No me meto en el juego. Digo, justamente en el juego hay intereses contrapuestos. Que van de la mano. No en los tu, negocios, no, el quillonismo no y el macrismo van, van, van juntos. Pero Entonces, no, ¿qué no, fue que tu postura, Vos dijiste, quiero los 5 mil millones. Obvio, de porque pesos el, juego, el juego, el hipódromo, la gente que va a apostar al hipódromo, apuesta en el hipódromo a la capital federal. La, gente la ciudad de o sea, no en nada hipódromo del hipódromo, hipódromo de Mar del Plata. De y eh, la gente que va a Mar del deja Plata, mucho de muchos recursos, recursos. La gente que va a jugar al casino de Mar del Plata, ¿de dónde es? O si no, hagamos la discusión que hay que hacer, se suprime el juego. Entonces no hay discusión de no, ingreso ahora si vamos a la discusión yo el, no dije nada el problema más, acá es que se está eludiendo desde hace varios meses la responsabilidad del transporte. Y yo creo que ellos le hacen Hace el juego años, este a Macri la de hacerse el, el distraído en la repanada de transporte. Nosotros lo que pasa es que Cuando no bendecimos no, al gobierno nacional en transporte ha sido igual, cosa, otra... igual al, al, al, al 90. Sí. Además el discurso de la presidenta lamentablemente justificó la política ferroviaria del menemismo. Y continuó durante ocho años y todavía una, una masacre como fueron 51 muertos no ah, logró bueno. cambiar la política parece, de transporte en la ciudad la de, Buenos la verdad, de Buenos Aires. No, no parezco la verdad, Macri. estoy cada vez más sorprendido con Macri. No la Se, personalidad nos, va, del proyecto se Sur, nos pasó este, en la mitad del programa, le parece que Dale. Ahí no va dijimos para... postura respecto a... No, no, nada, pero igual, igual como... yo creo que esta, sí. esta, esta, esta charla, debate, uh -huh. derivó ahora en esto, uh -huh. porque salimos de la cuestión central, que es una responsabilidad de gobierno, y el Proyecto Azul le está concediendo al macrismo que eluda una responsabilidad de gobierno. Proyecto Azul no entiende que el 3 de enero el ingeniero Macri, que es el que gobierna la ciudad, firmó un acta y no dice nada. Y a los dos días son un tarifazo y no dice nada. Y, un, y una persona que gobierna una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, con este presupuesto, que no tiene responsabilidad, ni palabra, ni asume responsabilidad, que es avalado por un supuesto grupo de izquierda, me parece que estamos mal. Después podemos discutir y yo le concedo a él porque yo como hombre de la ciudad siempre defendí la autonomía plena, sabiendo que además estábamos trabajando sobre una realidad que yo no soy tonto, cuando él la ley Cafiero responde a aspectos culturales, históricos, que yo los reconozco, pero obviamente hoy, avanzado el tiempo, le digo a muchos de los compatriotas, no manejar una ciudad tan compleja con autonomía y correspondemos. Porque yo no pienso como ciudad, yo pienso como región metropolitana y pienso como región metropolitana viendo todo el mapa de la Argentina e incluso hoy de lo que es Latinoamérica y el UNASUR. Esa es la forma que tenemos que manejarnos los dirigentes. Pensemos como pensemos y no los artilugios... ¿eh? Eh, de decir, ahora ah, no, pero el transporte, pero denle en el juego. Para que denle el juego tiene que haber una discusión en el Congreso. No es un toma y daca, no es una mesa de póker esta. Ah, si me dan el juego quiero tanto para la policía. Tampoco es un toma y daca. Esto no se hace con, con retazos o a la marchanta, se hace con cierta seriedad. ¿Pasamos? Sí, pasemos tema, porque si no nos vamos a enredar. Un, un, un, no, consiento en ningún, no consiento en ningún caso la acusación que nos hace, pero no importa. Porque además los hechos de estos cuatro años de, de, de macrismo, en los hechos concretos ha demostrado que el cómplice del macrismo de la ciudad ha sido el kirchnerismo. Pero no importa, si avancemos los otros porque los otros sí hemos estado juntos en la lucha en la educación pública. Pero, pero perdón, yo digo una cosa. Vos sí. decís que hay una acusación de convivencia de supuestamente nosotros con el macrismo. Totalmente. Y en los, diarios en, los está, en los diarios está instalado desde hace meses y años una supuesta, que yo creo que es incorrecto, pelea entre la Nación y el macrismo. Pongámonos de acuerdo, porque si no estamos Bueno, en yo una... me hago cargo de lo que digo, yo no de lo que dicen los medios, yo digo lo que digo. Me hago cargo de lo que digo. Bueno, y, bueno. ¿Ah? Pero ustedes van de la mano de esos medios. Entonces, pongámonos también de acuerdo. No ¿Sabes ¿sabe que existe la palabra quinta <risa> columna? ¿Sabes que existe somos, la palabra quinta columna? Somos dueños de Argentina Latente, un medio de tu amigo Julio Raffo, y somos de Infosur, que es un... no tenemos más medio que eso. Pero no hay una, de una de palabra que, existe, que se llama no nuestro, quinta columna. Nuestro. No podés sí. estar con, en un lado y el otro... Bueno, pero queremos ir al tema de educación bueno, porque la verdad... Pasamos. Perdón. No, es... yo no miro, a mí me me parece de todas maneras. Alguien que... que respeto y que además admiro. Le... Por no no, todo, no lo pero... interrumpo no, pero no, yo no pero lo sé. Porque además me parece, digo... porque me parece con... que también es constructivo, porque a partir de analizar estas diferencias se entienden eh, por qué a veces las posiciones son tan insalvables, cuáles son las concepciones que se tienen de un pero, bloque perdón, hacia la yo, yo con Y me, confianza... parece, me parece positivo también como para que todos nos demos cuenta cuáles son las cosas, las otras discusiones que hay detrás de lo que encierra. Algo que debiera ser simple, pareciera ser simple, no, no, como no, es el traspaso. Yo ya además quiero, quiero, quiero que me respeten esto. Yo hablo sí. con confianza porque hago política. Uh -huh. Y la verdad, eh, a mí me duele que él esgrima, eh, como lo dijo, porque hasta lo podría haber dicho de, de otra forma, si le dan el transporte para compensar en el juego. No es un tomidaca. No, no, va, la, la no, en un, declaro, no está en una mesa de negociación. Eso quiero decir. De lo que no quiere decir que yo niegue... Lo expliqué de otra forma, lo que dije que en la discusión... No, dijiste no, eso. Si sí, le dan bueno, el transporte, denle no, en el juego. No, es una discusión... O denle en diciendo... la aduana. No, y no es así. La discusión que tiene que plantear cuando se, plantea socorro, la de no, te estoy cuando se plantea la discusión en el Congreso... No, te estoy diciendo cuando se plantea la discusión en el Congreso, se tiene que plantear toda la discusión. ¿Está cierto me digas? No, no, ¿cómo que no? No, gentile, no, porque ¿por qué? lo tengo que atener a Morales? A Gerardo Morales, diciendo lo, que los portes, y... Pero no lo tomes entiendo, a mal yo pero perdón, planteo... yo, yo quiero ilustrar también a los que nos yo están escuchando Yo también los quiero ilustrar, justamente la, Me, parte... por hacer, nah, pero, pero, Me puedo por tratar de hacerlo Me puedo equivocar Pero, luego pero con no, el no el es punto... un problema de equivocar No es un problema que charlemos y Claro, totalmente eh, Perdón, eh, una cosa es el transporte Que no forma parte De lo que es el traslado De lo que tenía la nación A la ciudad El transporte es de la ciudad se hizo cargo de la nación por una situación que fue una ley de emergencia económica. El resto de las cosas que significan lo que manejaba la nación a la ciudad, forma parte de otros eh, tiempos y de otras formas. Más, yo formé parte de la Comisión Bicamerana en Diputados sí. y todos, todos, inclusive el oficialismo, en este caso yo, presentamos cantidad de proyectos para hacer ese traslado, pero tiene otro debate, tiene otra regla de juego. No es una engaña pichanga que yo digo, hago esto y te doy es una... esto, porque eso no corresponde... <coughs> Eso es lo que estoy diciendo. Bien? Terminado bien. el problema del transporte, nos abocamos todo a discutir la autonomía plena, dándole a las cosas lo que en lugar de corresponde. Es una pena que no haya venido Presman, que no haya llegado, porque Presman eh, tiene en el fondo un planteo similar de base, puede ser muy similar incluso al que tiene Proyecto Sur, como vos lo expresás. Pero eh, Presman, si yo mal no entendí la semana pasada, tiene una postura desde el radicalismo en la que dicen: bueno, fenómeno, hay que discutir todo esto. Pero acá hay un acta que se firmó. ¿Qué? Y a mí me gusta o no me guste, Macri se asumió el compromiso y acordó no, con la nación que se iba a repartir así. Entonces la yo discusión... No eh, la, yo la, no dije otra cosa. La, la, parte, lo dije. Desde ahí, la parte desde ahí. Eh, yo no, de, de, de, nosotros pero, no de, dijimos pero, otra cosa. Pero, pero, y, y se verá cuando Proyecto sí. Sur tenga que votar sí. sobre el acta lo que dice Proyecto Sur sobre el acta. Entonces, yo tengo mi opinión. Sí. Ahora... Soy orgánico de una fuerza política y se verá lo que dice esa fuerza política. Yo creo que, que claramente hay que ratificar el acta. Ahora, eso es, lo que estoy diciendo es cuál fue la discusión que uno vio en el Congreso que se dio, donde parecía ser que nosotros éramos unos mantenido la nación. Y ahí es donde yo pongo el recurso, los recursos que genera el juego. Sí. Entonces, porque esa es la discusión que tiene que haber, no para decir, que, que coincido con Dante, que el juego no, no es la discusión, no hay que hacer la discusión esa ahora. Hay que ir paso por paso, puede ser. Esas son estrategias, tácticas, políticas totalmente aceptables. Lo que estoy diciendo es, en la discusión no nos trampen, la que diga que ahora resulta ser que Gerardo Morales no viene a reclamar eh, cuando hace muy poco para que los jujeños vivan bien entonces, eh, entonces, esa es la discusión que yo quiero plantear. La discusión que se dio en el debate del de, Congreso Nacional. Porque alguien que fue partícipe del saqueo, y todo, nosotros el pasado, de acuerdo. Primero, las 33 líneas de colectivo son bienes que son de particulares. La nación no tiene por qué trasladar ningún no, recurso no, ayero, a eh, la eh, ciudad. La semana pasada, de cinco. 5, los recursos nos quedaron. Hay pasar por el Hasta la semana próxima. Se nos fue otra vez la veo ahora, Juan Carlos. Bueno, perdón, entonces, no, no, no, no, es totalmente enriquecedora la discusión, pero bueno, se lo fue otra vez a, a la media hora. Hasta la semana próxima.